Para quien no me conozca, soy Jaime Llado, soy el director de TITOS y el director de TITOS durante 20 años, sigo siéndolo y aparte pues también soy el nuevo director de la discoteca de FM, una discoteca remodelada al 100% y que seguro que el verano que viene o la próxima temporada dará muchísimo que hablar, ya está dando mucho que hablar pero todavía dará mucho más que hablar. tener su coche. <risa> oh. Ha quedado impecable, perfecto, perfecto, para que te vuelvas a enamorar de tu coche. <risa> Exactamente.